Bueno, para mí y para ustedes también, pero para mí fundamentalmente por, por lo que representa el Club de Barrio fundamentalmente Escuelita, también esto va en el marco de un compromiso con otro club que es el Triangulito estamos haciendo la apertura de sobres de la licitación pública para que bueno, en este acto administrativo cuando hagamos la apertura de los sobres con las ofertas para, para la construcción, bueno, una de las empresas que se han presentado en la licitación gane la, la, la realización del playón lo más importante vamos a estar arrancando el playón semana que viene que es lo más importante Así que, esto, esto se acostumbra a hacer en el municipio es un acto administrativo pero, pero la verdad que, que se transforma en un evento importante ¿no? que lo queremos compartir con con todas ustedes, con todos ustedes que siempre han, han tenido el sueño de que Escolita creciera, de que en su momento consiguiéramos este terreno, o nos hicieran estos, bueno estas, estas construcciones junto a los vestuarios, y ahora, lo bueno, importante poder tener, como le dicen ustedes, la pista, nosotros le decimos el playón deportivo. Así que bueno, con, con los pibes vamos a proceder a abrir los sobres, ¿no? Sí. Bueno, escúchame, para no comprar nada, venga. Abran de acá, abran, abran los sobres. Abran. Vamos, ¡Abran! ¡Abran! acá! ¡Ven a ¡Abran ahí! ¡Ábranlo! Abran ¡Sin miedo! ahora, ¡Rompan! eh. ¡Rompan! ¡Rompan! rompan. ¡Vamos! ¡Un regalo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Dale! Bueno, y ahora tienen que abrir de vuelta el costor. Bueno, pará. Sacamos sobre esto. Sobre uno primero. Tomá. Primero el uno. A ver, pará. Acá hay dos sobres, ¿no? Sí, sobre uno primero. A ver, abran este sobre, sobre uno ahora. Cuando lo abren, venceslo a los que saben. El de amiga, sobre ¿Sí? uno, sí, también, ¿Obrilla. Ahí Ahí, ahí, ahí. ahí está. Después. Sí, acá acreditamos que esté presentada la póliza de caución, que está presentada el mantenimiento de oferta. Está por el monto correcto. Y ahora abrimos las cotizaciones que están en el sobre 2. dos. ¿Va? Esperá. Acá, mira. Tenemos una, un una oferente que es de Corner SRL y el otro es Nido Santiago Franco Levaste. Acá, mira. mira, mira del triangulito y este es el de Sandamia. La empresa de Corner cotiza por veintiuno millones seiscientos siete mil quinientos el triangulito. Y por el playón San Damián, 11.518.750. Y el oferente Labate cotiza. Primero triangulito. 17.610.000. Y por San Damián, 9.392.750. Si veo la oferta más económica, es Exacto. la de la, la, la empresa Lavate. ¿Qué hay que hacer ahora? Evaluación de ofertas. Bueno. Ahora estamos asentados en el acta. Están, la ¿Están las empresas acá no? ¿Qué empresa está acá? La cotización. ¿Qué ofrende eso? Menor precio es él. Sí, si está cel. todo bien, lo tendría que construir ¿eh? Exactamente. Mírenlo. No, don, la por que tiene que estar en Tiempo de obra. Tiempo de obra? de obra. Plazo de obra. Plazo de obra. Ahora ¿Plazo, ¿Plazo, ¡Plazo de obra! ¡Eh! ¡Vuelve maestro! ¡Muy bien! <ríe> Bueno, llegamos acá al barrio San Damián Para la hora de Urlingan es un placer muy grande Porque en el día de hoy vino Juan Zabaleta A decir que se va a hacer el playón de acá De lo que es la cancha Que todos los sábados juegan los chicos, las chicas Y los veteranos Estamos acá con toda la gente, saluden Toda la gente de San Damián, muy bien, de la escuelita, y estamos acá con el presidente Seba, muy buenos días, y para, calculo que para el club debe ser un día muy especial hoy. Bueno, buenos días, muchas gracias primero, antes que nada, por venir a hacerte presente, siempre acompañando a la gente del club, así que agradecido, y como dijiste vos, un día especial, la verdad que muy contento, felices está toda la gente porque vino Juan, como bien lo dijiste, y anunció lo que va a ser la obra, hizo la licitación acá, por suerte hablamos con los muchachos de la empresa también que van a estar encargados de hacerlo. Así que felices, felices de, de este proyecto, de, de saber que, que, que nos vamos a patear más la tierra, que venimos renegando toda la gente que tenía acá mm. sábado tras sábado con el mercado de cancha y con todo lo que lleva el laburo en nuestra canchita de tierra. Pero bueno, por suerte eso ya quedó a un lado y felices porque es el arranque de nuestra obra, de nuestro playón que tanto lo del, esperamos. Del día que te hice la nota, cuando llegamos acá a, a este predio, al día de hoy... Calcule, mirá, hicieron un montón de cosas, un montón, hicieron un montón y sigue avanzando el club. Gracias a Dios, como te dije también aquella vez, gracias a la ayuda de los padres, de los técnicos, de la comisión que laburamos, bueno, le ponemos pecho, le ponemos alma y, y estamos llevándolo adelante, siempre mejorando un poquito para los pibes, para las pibas y, y para que el club crezca día a día. Esa es la, es la idea de, de todo lo que conformamos en el Club San Damián, que viene acá, estamos todos, está la comisión y obviamente nos faltan un montón de integrantes más que vienen y, y pasan por el club. En la, en la licitación se habló de un monto. Sí. Ese monto, ustedes como club, ¿cuántos años, cuántas jornadas tienen que hacer para poder hacerlo ustedes mismos? Y no, la verdad que es, es, es medio imposible también para llegar a hacer el monto que tenemos. Si no tenemos la ayuda de Juan, que es fundamental a nosotros como club, que somos club de barrio, que laburamos con el corazón, se nos hace muy difícil. Entonces, la verdad que más que agradecido porque es una obra que, que, que, no, que nos va a llevar la, la tranquilidad y, y, y la pista que tanto deseamos. Eso, vos recién hablabas, hablabas de Juan, el, el apoyo hacia todos los clubes no que tiene Juan como y, y la verdad es que como Juan gestión, hace, ¿no? hace un laburo bárbaro con todos los clubes, la verdad es que contiene a todos los clubes, le da una mano a todos y bueno, le va cumpliendo el sueño a cada uno de nuestros clubes también que en Urlingan cuando él inició la gestión, muchos clubes de tierra, hoy que él está al frente hay muchas pistas y la verdad que eso nos pone felices, ser parte de nosotros uno más que vamos a tener nuestra pista, de, de nuestro playón deportivo. Acá hay muchas generaciones vemos. A ver, voy a hablar un cachito sí. con el señor. Su nombre maestro, dos minutos. ¿Su nombre? Campos Enrique. ¿Qué es para usted la, la escuelita San Damián? Sí, bueno, lo mejor porque yo lo, no tengo chicos así, pero yo vengo a ver los chicos. Todos los El barrio y. Claro. Me gusta mucho. Está bien, esto que se haga esta obra, estoy muy contento. Está bien. Muy, un abuelo de todos los chicos de Santa Mía. muy bien. Acá estábamos con una chica, vamos a hablar, que es encargada del fútbol femenino, ¿no? Sí, así es. Soy ¿Su nombre? Mariana, soy delegada por el momento del fútbol infantil femenino. Como te comentaba, bueno, el año pasado fue el primer año del fútbol infantil femenino. Fue medio desorganizado porque ya que era una prueba piloto, pero con la experiencia que adquirimos el año pasado, estamos dándole con todo, trabajando, gracias a Dios la comisión que tenemos nosotros, Tiramos todo para el mismo lado, tratamos de hacerlo mejor para las nenas. Claro. Ahora estamos eh, intentando pagar para empezar a hacer conjuntos de invierno para todas las nenas y todos los que integramos la ¿Cuán, comisión. ¿Cuántas chicas vienen a jugar? Y tenemos 50 nenas por ahora. Bien. El año pasado eran un poco más, algunas cambiaron de club ya que abrieron muchos más clubes. Eh, pero por ahora tenemos 50 nenas, tenemos nenas que quieren venir, así que a mediados de año, cuando abra de nuevo el fichaje, si Dios quiere, van a ser bienvenidas en San Damián. Y nada, esto se trata de laburar, laburar para los chicos, nada más. Y para que el club siempre esté en condiciones y que, nada, tirar todos para el mismo lado y laburar. De eso muy se bien, trata. Muy bien, muy bien, muy bien. Calculo que para los veteranos, para las chicas, para el fútbol infantil, ya tener la pista es... Es un logro importantísimo, aparte sí. nos da otra jerarquía, otro juego, ¿viste? Así que están todos felices, acá estamos todos felices. Hoy, como te dije recién, nos falta gran cantidad de club, porque nos faltan los veteranos, nos faltan muchos chicos de, de, de, del infantil, también obviamente con el colegio, el horario, no pudieron venir, ¿no? Pero Sal, al enterarse de esta noticia, hoy creo que San Damián está de fiesta, está San, feliz. San Damián está de fiesta con ustedes por el playón, está de, está de fiesta, ya venía de fiesta también, hablando del barrio. Por el, por el techado de la Socie, porque hay que decirlo claro, también. La verdad que también. Así que, sí, sí, sí. porque yo los veo en un club, en otro, no, ustedes van no, cambiando, no, no, así no. que está bien que los Pero dos clubes, todo, estén bien. Todo el ¿no? que está en el club de barrio sabe el esfuerzo y el trabajo que lleva, así que con nosotros cuando crecen y progresan, nos ponemos felices porque nosotros también laburamos de esa misma manera y sabemos claro. que es un esfuerzo bárbaro, Así que, como lo dije la otra vez, también felicitaciones a la, a la gente de la Socie, que tienen un hermoso club, un hermoso tinglado, así que eh, ya te digo, felices sí. por San Damián, que crezca. Se San va a San venir el no. tinglado el año que viene. Quiera. Bueno, vamos paso a paso. Muchas gracias a todos y gracias. que ande todo muy bien. Acá subimos en San Damián.